¿Cómo superar una infidelidad? Muchas personas que han vivido la infidelidad se preguntan si es algo que podrán superar, ya que nuestra cultura no está bien visto estar con más de un partido. Para el mal de muchos, nuestra sociedad es una construcción monógama y la poligamia en el occidente no es aceptada. Ahora, si te gusta la poligamia, puedes convertirte en musulmán. Si en el momento de estar viendo este video recuerdas haberte encontrado en una situación como esta, estarás de acuerdo conmigo que superar una infidelidad depende del restablecimiento del vínculo de confianza entre ambos y analizar si por esta afectación no hay marcha atrás, en muchos casos quedará permanente el daño y lo más sano será terminar esa relación, es común que estos casos lleguen al consultorio de parejas que desean resolver la situación, es ahí donde existe una esperanza, para trabajar en pareja y salir poco a poco de esta situación. ¿Cuáles son los principales sentimientos de una persona cuando se da una infidelidad? Principalmente decepción y traición, lo cual hace sentir a la persona con tanto enojo que le desearía a la otra persona lo peor. Para que una pareja pueda trabajar esto, considero que lo más importante es que el infiel tenga un deseo genuino de cambiar ya que por experiencia clínica, muchísimas personas no consideran la gravedad del problema que les genera la infidelidad. Si la tendencia a la infidelidad se hereda o se aprende, les puedo decir que es algo difícil de saber. Sin embargo, creo que muchas personas que quieran dejar atrás esta conducta es porque nunca entendieron la importancia que tiene el ser fiel. Desactivar todo ese tipo de comportamiento será lo primero en lo que tendrá que pensar el infiel. A mi parecer, se puede resolver esto a través de que la pareja ponga sobre la mesa porque uno de ellos fue infiel, o los dos. Si se ha tomado la decisión de intentarlo de nuevo, hay que tomar en cuenta que es un trabajo de mucho tiempo, en el que la confianza se tendrá que fortalecer. Sugiero que ambos asistan a un proceso psicoterapéutico y en caso de que alguno no quisiera hacerlo así, podría ir a terapia individual. Debido a que el proceso de cada pareja es diferente, no hay un camino específico para superar la infidelidad. Ser sinceros en la medida de lo posible y externar sus sentimientos da una idea al psicoterapeuta para poder acompañarlos en su proceso. No olviden que la pareja es uno de los lugares donde fluye lo más complejo de nuestro ser, por lo que en ocasiones el comportamiento con nuestra pareja solo refleja cómo estamos en el interior. Si alguno no está bien, la pareja difícilmente lo estará. ¿Se imaginan cómo desaparecen los problemas cuando los dos están bien? Pues a seguir trabajando en eso. Suscríbete en todas mis redes sociales que encontrarás en la descripción.